Es importante en Colombia tener una educación enfocada en la educación STEM porque es como dar un gran paso hacia mejorar la calidad de la educación en Colombia, hacer énfasis en temas de ciencia, tecnología, matemáticas e in integrarlos. Eh, con ello logramos que el estudiante adquiera un pensamiento científico, un pensamiento matemático y que aprenda de una manera más significativa. También es importante abordar el tema de género y lograr que cada día más niñas se interesen por los temas de matemáticas, por los temas de ciencia y los temas de tecnología como para ir cerrando esa brecha que hay entre hombres y mujeres y logremos una igualdad de género. En las instituciones educativas hace falta principalmente eh, más formación del maestro, más acompañamiento a nosotros los maestros en capacitación. ¿sí? El, el gobierno y las, los Digamos que, los, que los, la parte administrativa de las instituciones educativas deberían invertir un poco más en capacitarnos a los maestros en cómo lograr eh, trabajar de una manera más asertiva en este tema de educación STEM.